Hey, up. Vengo desde cero, ese no se me olvida. Cada vez voy más para arriba, escribiendo versos, esto me motiva. Seguiré luchando como todos los días. Nadie pensaría hasta dónde llegaría. Todo lo conseguido no es fácil en la vida. Todo lo conseguido no es fácil en la vida. Progresando, sigo hasta el fin. Este hit, otra vez Ando bien machín, no supe ni cuenta Metí de lo que me convertí No se me supe el ego Por eso mi palabra la sostengo aquí Hoy todo es diferente Por eso ando viendo pado en el beat Todo es diferente, por eso ando viendo pado En el beat P -p -p Vengo a crecer, no voy a perder Pero si me caigo, me levantaré Así será, cada amanecer, tenemos el poder para joder. Aún sigo de pie, ya va a atardecer, con la música crecí, y aquí yo voy a permanecer, y aquí yo voy a permanecer. Me sobran motivos para superarme. Ok, no me toquen ni se comparen, estoy goteando De mi lado, solo unos cuantos y, y, y vamos, siempre presionando, soy tu cangrejo, tu desplanto Quieren igualarme, salgo ganando Y de mí siempre están hablando, Ey, a ti no te sale muy bien, que digamos de este juego sabe que soy el amo. Corriendo desde que nací voy a alcanzarlo. Los vengadores contra mí soy Tano y yo sé que yo me quiten ver el perdón no lo puede lograr. que tan abajo cuando se quieren comparar y como fores goma bien nadie me va a parar. Soy un león en esta selva Hablas y hablas, cállate ya Represento mi bandera Y mi flow, querían igualar Si no sabes mi nombre, soy el D.K. Muy buena tarde, me presento ya Sé que soy más de lo que tú pensás, Cuando me escucha, truena en cabezas Me sobran motivos para superarme más Sigo cantando a la vida, pura realidad por andar